No soy un cazarrecompensas. No es eso lo que dicen. Sé que ocupas el trono de tu antiguo jefe. Java era un líder temido. Yo seré un líder respetado. Fuisteis capitanes bajo el mando de Java el Hutt. Vengo a haceros una propuesta beneficiosa para todos. ¿Por qué una confrontación cuando podemos hacernos ricos colaborando? ¿Qué nos impide acabar contigo y coger lo que queremos? Si hubierais sido tan insolentes con Java, os habría arrojado a sus fieras. Por favor, hablad sin tapujos.